Buenas noches, Laura Martínez les da la bienvenida a Costa Rica en juego, una producción de Canal 15, las radioemisoras de la Universidad de Costa Rica y el Semanario Universidad, todo dentro del marco del gran proyecto UCR Electoral. Siempre invitándoles para que nos acompañen en este espacio y desde ya invitarles también para lo que será... El gran debate presidencial que nosotros vamos a organizar en los tres medios de comunicación a la Universidad de Costa Rica a ustedes con la participación de todas las candidaturas a la presidencia de la República en enero. Así que les invitamos eh, desde ya para que estén no solo atentos a nuestros programas, sino que estén info con informaciones que estaremos generando en torno a esta propuesta de UCR electoral. Y bueno, también es un gusto compartir esta noche micrófonos, con David Chavarría, el periodista de, un, de las radioemisoras de la Universidad de Costa Rica. Buenas noches, David, y que venís con muchísima información. Buenas noches, doña Laura, y buenas noches a toda la audiencia que nos sigue a través de 15UCR, además de, los, de las redes sociales, de los medios universitarios. Así es. Y sí, estamos hoy una semana más con mucha información acá a través de las pantallas del canal universitario. Sí, y con mucha información, David, este, bueno, eh, una de ellas, sin duda, todo el análisis que hay, posterior y las eh, posibilidades de las distintas reacciones que han habido a nivel mundial e igualmente lo, las consecuencias o lo que vaticinan algunos analistas de lo que pueda acontecer en Costa Rica sobre las elecciones en Nicaragua. Un tema pues, de mucha trascendencia que este fin de semana se desarrolló, las elecciones en Nicaragua, justamente donde 4 millones, 400 mil nicaragüenses estaban convocados a participar de estas elecciones en las que el, al final el resultado pues, era el esperado, uh -huh. un, un resultado en el que Daniel No hubo Ortega, sorpresas. No hubo sorpresas debido a, a la en la cárcel, bueno, pues pues no hubo mayores sorpresas. Exactamente, no hubo sorpresas debido a, la, a los meses previos en los cuales el régimen de Ortega Murillo allanó el camino para... Pues reelegirse re una vez más. Este es el, cuarta, el cuarto periodo en el que Daniel Ortega estará en la presidencia de Nicaragua, cuarto periodo consecutivo uh -huh. desde el año 2007, prolongando por 20 años su mandato en Nicaragua. Daniel Ortega, que hoy cumple, hoy justamente cumple 76 años ¿Hoy? y de esos, como decimos, ya ha pasado del 2007 como presidente de Nicaragua. Y en esta se reelige con el 75% de votos, según el resultado que ha emitido el Consejo Supremo Electoral de Nicaragua uh -huh. en la madrugada del lunes. Sin embargo, bueno, y siendo que hubo una participación de cerca del 65%, de los nicaragüenses, sin embargo pues monitoreos independientes, ciudadanos del observatorio urnas abiertas de Nicaragua han dicho que la participación fue menor al 20%, un 19% más o menos esto evidencia o hace eco del llamado que había hecho la oposición previamente nicaragüense a no asistir a las urnas, de uh -huh. no participar de lo que ellos han denominado una farsa electoral debido a estas condiciones en la cual siete candidatos o precandidatos presidenciales que intentaban acceder a la, a la denominación de, de, uh -huh. de candidato presidencial pues fueron excluidos del proceso eh, pues fueron arrestados en algunos casos, arresto domiciliario, unos están en prisión y entonces no había un panorama digamos de sí. transparencia porque tampoco se permitió el ingreso de observadores ni de prensa independiente. Fue una elección controlada bastante por el régimen Ortega Murillo que pues como decimos otra vez vuelve a, a mantenerse en el poder. Eh, en esas elecciones también pues vamos a, a escuchar una reacción que tuvimos este lunes en el programa Interferencia de Radio UCR, en el cual hablábamos con un periodista nicaragüense independiente, Ismael López, quien planteaba un poco los escenarios que se vienen a raíz de esta reelección de Daniel Ortega en Nicaragua. Vamos a escuchar. Y ver, escuchémoslos ¿sá? entonces. Eh, como te digo, Ortega es un viejo zorro de la política, sabe que está jugando con el tiempo, sabe que eh, que no lo desesperan a él esos tiempos y va a esperar, como te digo, cómo reacciona la comunidad internacional. Como te digo, yo creo que Ortega podría acceder en algún momento a soltar a algunos presos políticos, pero no creo que quiera o que acepte restituir las libertades que han sido cercenadas en Nicaragua. Estábamos y veíamos a Ismael López, periodista independiente nicaragüense, es una entrevista que se emitió en Interferencia Espacio de la Radio de la Universidad de Costa Rica, y en la cual él plantea un poco los escenarios, escenarios porque han habido muchísimas reacciones a raíz de este triunfo, y reacciones evidentemente de lo, de, con preocupación, en algunos casos Costa Rica fue el primer país en, en desconocer, desconocer los resultados, incluso sin saber que no se hayan dado un corte en ese sí. momento Costa Rica en la noche del domingo el presidente Carlos Alvarado y la cancillería emitieron un, com un comunicado en el cual pues, planteaban uh -huh. que no habían condiciones o que no hubo condiciones en las elecciones, entonces por eso las desconocían Posteriormente otros países han sumado a este llamado a desconocer las elecciones. Estados Unidos también ha manifestado su preocupación en lo que sucede en Nicaragua. La Unión Europea ha dicho que Nicaragua se, se encamina a convertirse en un estado ¿verdad? en el cual se concentra la figura de poder en, en la familia de Ortega y pues, su esposa Rosario Murillo. Entonces hay una preocupación de lo que vendrá a partir de ahora en, en Nicaragua. en Una Nicaraguana que pues a raíz de la crisis del 2018, de las protestas de 2018, del descontento ciudadano del 2018, pues han provocado más de 300 fallecidos, han provocado también el exilio de más de 100.000 mil personas, muchas en Costa Rica y además no solamente estos presos políticos de ex candidatos o precandidatos presidenciales, sino también el, el arresto de más de 130 personas que se mantienen todavía en cárceles en Nicaragua. Ahora pues habrá que ver qué, qué, qué escenarios se plantean, ¿verdad? A raíz del triunfo de Ortega, como decía el colega Ismael, pues Ortega empezará tal vez a negociar un poco con el tema de los presos políticos, ver qué opciones tienen el panorama internacional porque Estados Unidos esta semana también anunció, o sea, aprobó la, rey, la ley Renacer, que es una ley que pone algún tipo de sanciones a Nicaragua y que podría agravar un poco más también la situación económica, situación económica que en Nicaragua no está tan mal, digamos hay proyecciones de crecimiento económico para este año, sin embargo a raíz de estas sanciones que podrían recibir incluso la amenaza de ser expulsado del tratado de libre de comercio entre Centroamérica, República Dominicana y Estados Unidos, podría generar pues un, se ha planteado un aumento de, de, de salidas de nicaragüenses, de migración, un aumento de la migración, pues caídas en, en el comercio y demás Ortega pues podría iniciar negociando justamente con el sector comercial para iniciar una reactivación de Nicaragua, y a cambio de eso ir deliberando pues, algunos de los procesos políticos, sin embargo, el panorama en cuanto al tema de leyes se va a mantener, pues el parecer se van a mantener las leyes que buscan reprimir, pero una parte de la población que está opuesta a la continuidad de Ortega en el poder. ¿Crees que se dé ese aislamiento económico? Hay una información que sacó el Semanario Universidad si me permites claro. nada más complementar toda esta exposición que hacías, David Chavarría, y que tiene que ver con que la cantidad de personas nicaragüenses que han solicitado refugio en Costa Rica hasta septiembre de este año suman ya más de 30 mil, y todo apunta a que serán mucho más quienes se sumen a los exiliados en, las, en los próximos meses, ¿verdad? Esto a raíz del proceso de reelección de Daniel Ortega. Y bueno, tenemos una historia de migración de personas nicaragüenses a Costa Rica que no es de inicio reciente, ¿verdad? Lo vivimos durante la guerra de baja intensidad en Centroamérica, pero con todas las eh, distintas dictaduras que hubo en Centroamérica, Costa Rica siempre abriendo sus puertas eh, a, a, eh, para las m, personas eh, que solicitaban refugio, pero bueno, esto podría mm, incrementarse, darse una ola. Y, y yo creo que es importante acá también, de cara a las elecciones que estamos, al proceso electoral que estamos viviendo, pues que esto no sea un tema utilizado populistamente uh -huh. en campaña, ¿verdad? Que evidentemente se entienda el contexto que está viviendo Nicaragua y la necesidad también de, de seguridad de algunas personas que no pueden vivir en este momento en el vecino país a raíz del conflicto, ¿verdad? Y a raíz de la represión que ha, ha iniciado o que ha manifestado el régimen de Ortega Murillo en contra de de sectores opositores, que lo que han impedido es mayor apertura, mayor participación, verdad, la posibilidad de competir en igualdad de condiciones con el gobierno, con el régimen de Ortega, que controla pues todas las instituciones del Estado. Entonces, uh -huh. pues es importante hacer ese llamado a los, a, ¿verdad? acá en Costa Rica, también de que el tema se maneje de una manera responsable, y que no pues, se utilice para, para manifestaciones xenofóbicas, ¿no, xenofóbicas o demás. Eh, otro de los temas y que trae en portada el Semanario Universidad es como, bueno, son varios, es un abordaje sobre mmm, lo que es el teletrabajo, que ya habíamos dicho muchos meses atrás, que vino para quedarse, pero que se va, abre las puertas, sin duda la pandemia abrió las puertas a, la, a una posibilidad de trabajo bimodal. bimodal, es decir, en la casa y en donde era nuestro lugar de, de labores, ¿verdad? Uh -huh. Así que eso también plantea una serie de retos que están relacionados con cambios en la, en la regulación laboral en este momento el teletrabajo era una cuestión, antes de la pandemia más bien el teletrabajo era algo muy particular muy exclusivo de ciertas instituciones del estado, el ICE era el que iba más adelante en torno a ello empresas grandes como Intel y mmm, también eh, pero bueno obviamente a raíz de la pandemia esto cambió dramáticamente y me pareció muy interesante lo que decía uno de los abogados quien es profesor de la Cátedra de Derecho Laboral de la Universidad de Costa Rica y es que bueno, hasta todo el problema de salud mental que se ha generado en torno al, al, al, al hacer el teletrabajo, ¿no? aparte de todo lo que va a impactar en cuanto a salud ocupacional, podría a su vez convertirse en violaciones a, las, a, las, a los derechos laborales o violaciones al, a las, una especie de hostigamiento o acoso laboral, eh, esto o infracciones a las leyes laborales pero esto no está planteado en la legislación, esos cambios no se han hecho. Sí, justamente estamos navegando digamos, en un desconocimiento o, o sin mucha información o sin mucha regulación de lo que ha sido el trabajo virtual y justamente se ha ido incorporando ya una nueva versión que es esta bimodalidad en la cual las personas van a las oficinas pero también trabajan desde su casa y que ha venido compensando todo este impacto que ha tenido el teletrabajo en el tema de salud mental, en el tema uh -huh. de salud física, decía una nota del semanario en las últimas semanas que Costa Rica superó el promedio ¿verdad? mundial de aumento en trastornos de ansiedad y y trastornos depresivos con un 35% en cada caso, eso, eso ha sido significativo, ¿verdad? el impacto que ha tenido el teletrabajo en la rutina y en la vida de las personas que poco a poco, como plantea la nota del semanario, ya han ido incorporándose a rutinas más mixtas, ¿verdad? de, uh -huh. de días en oficina días en, en la casa, por justamente este impacto y que ha sido evidenciado que no ha sido tampoco estudiado, ni que ha sido tampoco regulado, como decía usted, pero que sí ya ha sido por lo menos evidenciado ¿verdad? ¿Nos pasará eso en la Universidad uh -huh. de Costa Rica? Bueno, ya se llama a lecciones presenciales uh -huh. totalmente a partir DE MARZO, HA DICHO A Sí, este, o el día de hoy, pues justamente la Universidad de Costa Rica anuncia su ingreso digamos presencial en casi que todos sus cursos, uh -huh. dice que la virtualidad debe ser una excepción, solo cuando hayan condiciones que así lo, lo ameriten, pero que por lo general debería volverse más bien a la presidencialidad acá en la universidad, va a empezar el, próximo semestre, el primer semestre del 2022 empieza en marzo sí. y 26 de marzo, si no me equivoco, uh -huh. y ahí estará presente casi que todo el campus universitario la Universidad de Costa Rica se suma también al TEC que ya había anunciado una medida de regreso, ¿verdad Pablo Tino? Y esto porque también han venido en disminución los casos, ha venido sí. bajando el número de hospitalizaciones sí. y de también ha aumentado la vacunación, que es un tema importante y la universidad ha dicho que entre más vacunados estén, evidentemente más podrá ser seguro el ambiente en el campus. ¿verdad? Veremos a ver qué pasa, porque uh -huh. también hay sus reservas en torno al tema de qué pasará con lo, la, la... qué sucederá con la parte administrativa. Obviamente la docencia tiene un reto y ese es uno de los temas que tenemos precisamente esta noche, David Chavarría, muchísimas gracias muchísimas por, gracias. por de informarnos tan ampliamente sobre estas dos noticias uh -huh. de la Radio Universidad y del Semanario Universidad también. Y vamos a conocer otra información que tiene que ver con un tema que hemos abordado aquí, pero que también está dentro de los, eh, las propuestas y planes de campaña de las candidaturas y tiene que ver con la extracción del oro. Veamos.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 Mantiene dos proyectos de ley para legalizarla. Costa Rica decidió a infinito gol de su zona norte, pero con un giro político, el capítulo de la minería cielo abierto podría ser reescrito más adelante. Gracias a Natalia Díaz por esta información, el explicativo que tenía que ver con el oro, la explotación del oro en crucitas. Y ahora sí, vamos al tema de fondo de esta noche. Eh, solo voy a citar algunos datos, algunos de ellos porque para eso tenemos a estas dos invitadas que ustedes veían allí y ya paso a presentarlas. Eh, recientemente se conoció que, mmm, bueno, no tan reciente, en realidad los datos pertenecen a marzo y se está esperando que ya el Ministerio de Educación haga una segunda eh, nos dé una segunda información sobre ello. Pero se, se dice que 425 mil estudiantes se quedaron o están sin acceso a Internet. No tienen ni conectividad ni accesibilidad a, a, a, a Internet, a esta red. Bueno, esto ha implicado, y me parece que es importantísimo comentarlo, esto ha implicado, según el propio Estado de la Nación, esto lo que implica es eh, la o lo ha subrayado un reciente informe el estado de la educación más bien es la, la nueva exclusión educativa y es que es muy curioso porque resulta que recientemente o por lo menos los datos que tiene el MEP nos hablaba de que este es uno de los años con menor número de estudiantes excluidos del sistema o que hayan desertado, ahora se dice exclusión, pero por otro lado tenemos a 425 mil alumnos que no pudieron conectarse y esto genera una uh -huh lo que se llama una vulnerabilidad tecnológica. Y un dato más, porque ya tenemos que empezar con nuestras invitadas de esta noche, eh, el MEP también reveló que la SUTEL debió llevar internet a alumnos de 100.000 mil familias pobres. A septiembre uh -huh, debían estar conectadas 78 mil familias, pero solo lo alcanzaron, lo lograron, lo lograron conectar a 9.500 de ellas. Esto significa más o menos un 9,8 4%. Aquí el punto es si este es el modelo que se debe seguir después de conocer estos datos, si esta es la ruta que debemos llevar o no. Para ello tenemos de invitadas esta noche a Pilar Cineros del partido. Progreso Social, Partido Progreso Social Democrático y Vanessa Castro del Partido Unidad Social Cristiana. A ambas buenas noches, bienvenidas, gracias buenas por noches. estar con nosotros aquí en Costa Rica en Juego, esta propuesta de los tres medios de la, de la Universidad de Costa Rica. Bien, este gracias. es el modelo que se debe seguir conociendo estos datos que dice Pilar Cineros. Que no, definitivamente no. ¿Por qué no? Porque Laura, un país que no invierte exitosamente en su educación es un país condenado al fracaso. O sea, la educación es la base del progreso de cualquier país, es la base, la, la capacidad que tiene el país de, de, de ofrecer empleo, de ofrecer oportunidades, de que sus ciudadanos eh, surjan y puedan triunfar. Uh -huh. Un país, o sea, ¿cómo es posible, Laura, que nosotros tengamos aquí, se, la gente de la, de la Fonatel está sentado así en casi 600 millones de dólares? Y no somos capaces de conectar. 200, sí, 200 mil millones de colones. Okay. 603, sí. ¿Verdad? Entonces, 300, sí. es el típico infierno tico. No hacemos las cosas porque no hay plata, pero cuando hay plata tampoco las hacemos. Uh -huh. Y sabemos que en este mundo hiperconectado de hoy, si no, usted no tiene el acceso a internet, ¿cómo van a trabajar? Claro, nadie podía prever que iba a venir una pandemia, evidentemente, nadie lo sabía, no teníamos una bolita de cristal. Sin embargo, la respuesta institucional y la respuesta país, como usted mismo lo decía ahora con esas cifras, ha sido muy pobre. ¿Y qué hemos logrado con eso? La condena de estos miles de estudiantes que no han podido seguir su curso no solo por la pandemia, acuérdese, la huelga del año anterior y la huelga del año tras anterior. Entonces, son cuatro años ya de disrupción en la, en la educación del país. Uh -huh. Este es el modelo que ha y que se heredó a raíz de la apertura de las telecomunicaciones. SUTEL eh, se encarga de manejar los recursos de FONATEL. Vanessa Castro, ¿usted está de acuerdo con que SUTEL siga siendo el que maneje los recursos para la uh -huh. conexión? Uh -huh. Nada más quisiera decir, hoy el presidente precisamente habló que ya era el momento o que por qué no se convocaba o por qué no se aprobaba y por qué estaba varado el proyecto de alfabetización digital. ¿Cuál es su opinión con respecto a Mire, ello? Ajá. Y si este es el modelo que hay que seguir. Vea qué interesante. Por supuesto que el tema educación en Costa Rica hay que eh, redefinirlo y cambiarlo y el modelo que hemos tenido en los últimos años no es un modelo exitoso. Pero estamos hablando de que el tema de conectividad ha sido usado como una eh, nube, como una, eh, ¿cómo es que dicen?, una nube para tapar el verdadero problema de la educación costarricense, que viene dándose mucho tiempo atrás. Eh, el modelo costarricense responde más bien a un sistema más eh, tipo industrial, por decirlo de alguna manera, y es necesario ir hacia otra cosa. Cuando, cuando a partir del 2018 se dan las eh, eh, huelgas y posteriormente se da la situación de pandemia, lo, lo, lo que se da... En, en materia de conectividad viene a ser apenas el despertar o el, o el abrir los ojos de la gente del, del verdadero problema de la educación que es la calidad y contenido también cuando nosotros tenemos que pensar en cuando pensamos en educación tenemos que pensar en que la política pública en materia educativa hay que renovarla completamente entonces no, no podemos equivocarnos y centrar todo el problema en conectividad porque este eso sería momento. absolutamente tapar el sol con un dedo. No es cierto. Es la nueva forma el, de exclusión, dice el Estado o, de la educación. A ver, vea qué interesante, pero no hemos solucionado las viejas formas de exclusión. No sé sea, sí está o sea, de acuerdo con que se mantenga no el modelo hay, actual. Ver, que no, su tel señora, maneje. no, señora, bueno, es que es usted uh -huh, maneje a ver, esto porque la propuesta la es que sea el uh -huh, MEP el que lo maneje. Pero vea, vea también, uh -huh, vea qué interesante, uh -huh. doña Laura. Es desconocimiento total del tema y del modelo de telecomunicaciones que tenemos en el país. Eh, evidentemente, nadie está de acuerdo en una exclusión, absolutamente. Pero, ¿quién es el llevado, quién es el encargado de la política pública educativa en el país? Evidentemente, es el MEP, no SUTEL. Tengamos claro que SUTEL. Es un, un, un, una superintendencia técnica absolutamente y que dentro de sus gerencias, una gerencia es Fonatel y que Fonatel es un fondo de solidaridad. Es donde está la plata. Un fondo de solidaridad. Sí. Claro, doña Laura, pero imagínese que es un fondo de solidaridad que muy muchos países se desearían tener en, en una pandemia como esta Pero ha sido ¿Y para, tiene, Pero para abonar a lo que, a lo que dice Ajá. doña Vanessa uh -huh. para abonar, o sea, el, el estado de la educación lo dice clarísimamente Laura esto simplemente ha sacado a flote uh -huh. todo no el problema. rezago que la educación costarricense viene sufriendo en décadas que ni siquiera Así tiene es. que ver con el dinero del año 2000 aquí lo tengo del año 2000 de 1994 al 2014 nosotros duplicamos la inversión que hacíamos en educación. ¿Y cuál ha sido el resultado? Somos el país de OCDE que más proporcionalmente invertimos en educación y el que tenemos el peor resultado. Dos puntos, si no me equivoco, dos puntos superiores a los países OCDE. Y sin embargo, la calidad de la educación es mucho menor o sea, que los bueno, países en las OCDE. pruebas PISA, Laura, uh -huh. en las pruebas PISA, Costa Rica interviene y de 75 países ocupamos la posición número 56. Para citar, porque a mí me gusta mucho citar esos datos, el 60% de los estudiantes que hicieron la prueba PISA no fueron capaces de utilizar una fórmula para resolver un problema matemático. El 60%. El 32% no pudo identificar la idea principal de un texto. Bueno, sin ir muy lejos, ya que estamos aquí en la UCR, Laura. El año pasado, el 95%, de los estudiantes de primer ingreso a la UCR, no pudieron aprobar la prueba de matemática, el DIMA. Así es, imagínate. No pudieron. Uh -huh. Entonces, uh -huh. ¿qué es lo que eso le está diciendo usted? Esto no es la huelga, esto no es la pandemia. Este es un sistema que definitivamente no está funcionando. Y, y, y tenemos que atender definitivamente el tema uh -huh. de conectividad, Va, y vamos eso a, lo tenemos que a, tener uh -huh. claro. Por eso, Ajá. pero en este Ajá. momento hay una propuesta que dice que ya no sea su tele que siga manejando esto, sino que sea el Ministerio de Educación. Vamos a ver qué dice la ministra de Ciencia y Tecnología, Paola Vega, en torno a ello, porque ella eh, está junto con la ministra de Educación apoyando la propuesta de Yolene León para que sea el MEP quien maneje los recursos de Fonatel. Aprobar el proyecto de ley Programa Nacional de Alfabetización Digital es definitivamente necesario para nuestro país. Según la actual Ley General de Telecomunicaciones, en su artículo 32, únicamente puede financiarse con fondos de FONATEL el acceso a los servicios de las telecomunicaciones e incluso define que es por medio del fomento de la conectividad, el desarrollo de la infraestructura y la disponibilidad de dispositivos de acceso y servicios de banda ancha. Por lo tanto, es necesario corregir la omisión de la actual ley para incluir el financiamiento de la alfabetización digital con fondos de FONATEL con el fin de garantizar el derecho de las personas al conocimiento y habilidades necesarias para utilizar las tecnologías digitales. Decir que el proyecto de ley Programa Nacional de Alfabetización Digital es innecesario, es mostrar desconocimiento del principio de legalidad y lo definido en el artículo 32 de la actual Ley General de Telecomunicaciones, puesto que requerimos esta reforma para utilizar los fondos de FONATEL para tutelar este derecho de las personas los fondos de Fonatel ah. para eh, garantizar ah, sí, eh, sí, más, sí. bueno, lograr la alfabetización digital Pe, ajá, pero pero es, porque eh, la eh, pregunta eh, es ¿por qué usted, usted no todo, lo ha hecho con, con, do, en 12, respeto, años de, de, con 12 años con de todo con todo respeto a la ministra sí. se equivoca absolutamente y me atrevo a hacerlo uh -huh. con mucha propiedad desde mi punto de vista como profesional en derecho y también tengo una especialidad en telecomunicaciones vamos a ver, Fonatel es un fondo de solidaridad que tiene dos funciones básicas que son fundamentales ahora en la pandemia. Voy a ir rápido porque es importante dejar uh -huh. clara esa parte tecno de, te de tecnología. La la palabra. Palabra. Ajá. Entonces, Fonatel eh, recibe un 1% de recursos de los operadores de telecomunicaciones. Uh -huh. Y va teniendo eh, los fondos, van eh, recibiéndose, van recibiéndose cada año y van eh, eh, generando. Un monto económico que va girando en torno a programas que hoy existen y que se ejecutan. Cinco programas en este momento, por ejemplo, la conectividad de 14 comunidades indígenas a través de los fondos de Fonatel, que está Pero, ejecutando el ICE, que lo, que lo concesionó y ganó el concurso. También hogares conectados, 189 mil hogares conectados, multiplíquenlo por cuatro, que son las familias, o sea, el, el núcleo familiar, hasta, hacia cuántas personas eh, está llegando y por supuesto eh, a su hotel. En la red educativa le corresponde la infraestructura de telecomunicaciones. Pero se quedó corto. Ajá, pero, no, hay, a ver, por, pero no. A ver, pero Vanessa, no, una, una cosa muy importante. Vea, aquí estamos hablando en un país como Costa Rica, montañoso, es pequeño, pero montañoso. Imagínense lo que es llevar fibra óptica hasta Talamanca. Hasta Talamanca. Laura, cuando ya tenemos los enjambres satelitales, empresas mundiales, Web One, Starlink, que ya están ofreciendo ese servicio. Imagínense que nosotros podíamos conectar al país entero en cuestión de semanas con estos enjambres satelitales por una tarifa más o menos de 6 millones de dólares al año, sin necesidad de llevar cable a ningún lado. Y estas empresas, ya, por ejemplo, usted sabe lo que es meter fibra óptica en Alaska, ¿Ah? donde usted tiene que ahí con el hielo y todo, ¿cómo va a meter la fibra óptica? esos se están conectando con estos enjambres satelitales, ¿de qué estamos hablando? Vamos a seguirle apostando y vamos a seguir invirtiendo en la tecnología del siglo pasado, cuando ya tenemos esta de aquí, en Chile ya Starlink, y ahí son las pruebas. Pero es que porque usted solo le compra a las operadoras, solo solo con las operadoras hace todo. Bueno, pero a nivel país, nosotros esa podemos es la limitación. tomar esa decisión. Imagínense es lo limitación. que es Chile, ¿ok? Chile, ese país mm. así largo, largo de miles de kilómetros. imagínese lo que es eso, llevar esa fibra óptica. No, señora. Entonces, ¿qué hicieron? Contrataron a Starlink. Y ahora pueblitos de 100 habitantes, 150 habitantes, ¿qué compañía va a querer llegar a un pueblo de 150 habitantes? Tienen tecnología 5G, Laura. Entonces, lo que nosotros tenemos que pensar es, ¿qué vamos a hacer? ¿Vamos a seguir gastando esos millones de dólares en la tecnología de ayer o vamos a traer la tecnología del futuro qué, rápida qué, qué, qué y Qué interesante, porque no nos podemos meter, estamos hablando de educación y no nos podemos meter en 5G. Evidentemente nosotros todavía no tenemos, acuérdense que tenemos que recuperar frecuencias que están en manos de un del operador dominante y que tenemos que recuperar frecuencias, las bandas necesarias para llevar adelante el desarrollo de la tecnología 5G. Nosotros todavía bueno, no pero hemos ya podido mi dijo, desarrollarlo. Ya la mi, ministra mi Cid, dijo, se la podemos todo todo quitar al ICE, a la sin ministra? nada, sin sí, pero este, es, a ver se lo pueden quitar, pero este gobierno no ha hecho nada, ah, la bueno. Contraloría lo ha señalado uh -huh. la, bueno. la, la, la superintendencia lleva seis informes y sin embargo el, el Poder Ejecutivo, que es el que tiene que recuperar el espectro no lo ha hecho, Aquí entonces pre... cuando uh -huh. hablamos, perdón, de tecnologías como esta por supuesto que vamos hacia el 5G, pero en este momento fibra óptica es de avanzada todavía y además la fibra óptica no, es, no, robusta, eres... perdón. es robusta es sí. robusta Robusta uh -huh. para llegar. Además, cómo llega a la Los operadores también tienen la. ¿Y ¿Por qué posibilidad no lo ha hecho, Doña de Vanessa? ¿Por qué hay lo en este están momento haciendo, Doña Laura. 78 mil, 100 mil lugares a los cuales de familias pobres? ¿Por qué por tenemos cuatrocientos mil estudiantes? Porque no hay ningún país que logre. Tienen 12 años, 12 años uh -huh. de manejar no señora, no señora, la SUTEL. No, señora, la SUTEL empezó, 12 años desde el FONATEL, la para que se tuvieran los recursos, eh, se tuvieron en el 2011. Afortunadamente, FONATEL es un fondo donde no se puede meter mano diez política. Años, mano Lo que dice Laura, política, diez años. Uh -huh. No se puede meter mano política. En el 2011 se implementa. Y se establecen los mecanismos de fideicomiso, de banco, de concurso. Costó montones eh, que arrancara y que se ejecutara. Eso se los reconozco. Pero ¿por qué cuesta tanto? Porque son fondos, doña Pilar y doña Laura y doña Pilar debe valorar montones eso. Son fondos que no permiten la mano política. Y ahora quieren a través del proyecto de alfabetización digital mano política. Mm -hmm. Que sea la que determine con valor. Pero, doña banco. Vanessa, y perdón que le interrumpe tres segundos. Digital. Mano uh -huh. política o no mano política, ¿de qué nos sirve tener los recursos? No, es que diez, diez años han pasado no, no, y, y no perdón, hemos logrado conectar. Es desconocimiento total, y se lo digo. Con todo el respeto del mundo, uh -huh. es desconocimiento total. Hay dos Fonatel, informes que están el permítanme. Estado de la Nación y la Contraloría acaban de pero hablar no sobre de la vulnerabilidad tecnológica. Por uh supuesto, -huh. y uh -huh. hacen un llamado a, ver, a esas carencias. Si o sea, me lo que pasa es que nos estalló con la pandemia claro. una realidad. Sí, señora, uh -huh. sí señora uh -huh. el, el, la necesidad existe, pero no tengamos claro uh -huh. que no es, que, a ver, que los fondos de Fonatel deben atender las poblaciones vulnerables no a todo el mundo, ¿verdad? Porque si no, no sería un fondo de solidaridad. Pero no lo está Tenemos haciendo. Que, eh, pero no lo está haciendo tampoco. Pero señoras, a ver. A ver. Claro que sí. Dígame qué lo que está a, a través de los programas, hogares conectados, en lo, eh, comunidades conectadas, la, la, la, esta, eh, lo de pueblos indígenas. Y eh, vamos a ver, sa, a, a ver, y, y, quiero, y quiero dejar mucho énfasis en esto. Uh -huh. Los recursos de Fonatel no se le dan a, de golpe al operador, es un sistema con un mecanismo de protección de esos recursos. Entonces, estamos hablando de que los fondos que ustedes ven muy gorditos y que entonces, claro, que suena bonito, que se pueda dis, eh, eh, usar para... Eh, la buchaca grande, la 300 mil millones. Eh, uh -huh. Está programada en proyectos hasta el 2027. O sea, usted no le puede conectar a 189 mil uh, hogares, darles una computadora uh -huh. y darles una conexión a internet y dejarlos abandonados, el resto ya los conecté hoy y ya esto costó llevar eso, costó 10 colores. Pero, doña Vanessa, Esa plata, ya llevamos 10 años. No, 10. señor. A ver, doña Me Pilar, acaba de decir que en el 2011, en el 2011 en el 21. se empieza a implementar Fonatel. Sí. Hogares Conectados, por ejemplo, es del 2019. Uh -huh. O sea, los recursos al principio costaron porque evidentemente... Es, okay. ¿Cuál, es su proyección? ¿Cuál es su proyección? ¿Cuándo al, cree usted al, al, que al. van a lograr conectar? Porque doña Laura también lo decía ahora a, muy a claramente. Ajá. Y, y, y, y quiero, inclusive, quiero dejar eh, muy claro eso. Nada más eso. Ajá. Inclusive le dicen al, al, al Met ahora dice, ok, que no lo hagan ellos, que lo haga el MEP y la ministra me parece que muy honestamente dice, ¿sabe qué? El MEM no tiene ninguna capacidad. No podemos hacerlo nosotros. No, a ver, a ver. A ver. Eh, ok, uh -huh. vean qué interesante. Y Doña Pilar. ¿Y me ¿y está qué interesante? entrevistando. Yo, Tengo no, dos lindas yo... entrevistadoras el día de hoy. <risa> pero espanto, yo, yo encantada. No se me quita lo de <risa> <risa> No, y yo encantada y es un honor para mí. Es un honor para mí. Además de que las aprecio muchísimo y las admiro como mujeres de los medios a través de los años, pero eso es otro tema. Eh, vamos a ver. Red educativa. En este momento hay mil escuelas conectadas. ¿Ok? Red educativa ¿Pero de qué quién tipo de es conexión, responsabilidad. Doña, doña Vanessa. Eh, porque si es de dos gigas, para no tirar seis, un fax. A hay, hay, la... hay uh -huh. las y escuelas. Tenemos cinco mil y pico. ¿verdad? Las escuelas uh -huh. unidocentes andan como en seis megas, que no es mucho. Es poquitísimo. Y hay que eso no es una conexión. ¿A quién le toca eso? Eso es, eso le... es, eso es irreal. Okay, eso pero es a 100%. quién le toca eso, 100%. por supuesto. ¿A quién? Vamos a ver. Es que estamos hablando de que sin cacao. No hay chocolate. Uh -huh. Ok, nosotros necesitamos conectar. ¿Qué es conectar para ustedes? O sea, es llevar la infraestructura necesaria. Cuando hablamos de infraestructura, aún con el sistema que Doña Pilar me menciona, si tuviéramos la tecnología suficiente y recuperáramos espectro, necesitamos, por ejemplo, acometidas eléctricas suficientes. Eh, hasta eso hay que pensar. Cuando se llega a una escuela, que hay muchas escuelas que no tienen la electricidad, porque hablamos de internet, pero no tenemos ni aulas buenas, no tenemos ni escuelas buenas. O sea, hay que empezar por ahí. Pero no, no quiero desviarme. Ok, entonces su SUTEL debe conectar eh, en la red educativa la parte de infraestructura le corresponde a su SUTEL y está eh, considerada dentro de FONATEL ese desarrollo. Eso está considerado y se está llevando a cabo la evolución de eso pero hablemos de lo otro, porque no hablamos de la educación no, y total, del resto de las totalmente cuestiones. pero Vamos. yo nada el, el más resto, quiero antes de pasar ajá. a ese tema porque ya yo le iba a pedir a porque, Doña Laura que pasáramos sí, a ese tema, porque, el contenido, porque, porque, nada más porque ok, conectamos al estudiante y qué le damos bueno, de contenido. Es... Justo. ¿Y cómo hacemos con las habilidades Pero de tenemos? Pero no es es espero que la conexión no sea Ajá. en el 2050. Espero que la conexión no sea en el 2050, doña Vanessa, porque, porque de nada nos va a servir. Haber... Ahí hablamos de alfabetización, ya hemos condenado ya hemos condenado a varias generaciones de costarricenses, a varias generaciones de costarricenses. Estudiantes que entraron en, en el 2018 a primer grado van a llegar a quinto grado, Laura, y no saben leer y escribir. Eso es una huelga. Una huelga tragedia. pandemia. Pandemia y okay. pandemia. ¿Cómo los vamos Cuarto a recuperar? Operado? Pandemia sin, con... co sin conexión y, con o, y sin ninguna a otra ver, posibilidad. Vamos a ver qué a dice la gente. No, vamos a ver qué dice la gente. Vamos a contenido y calidad. Doña, doña Pilar y, última, y Vanessa ¿verdad? Castro, sí. eh, doña Pilar Cineros del Partido eh, Progreso Social Democrático y Vanessa Castro del Partido Unidad Social Cristiana. Veamos qué dice la gente en este Vox Populi. Sus hijos o hijas pudieron recibir clases por internet durante la pandemia. ¿Cómo fue la experiencia? La verdad muy buena, gracias a Dios contamos con el internet y el, el implemento adecuado para recibir las clases. Bueno, los primeros meses fue un poquito difícil, pero después sí hubo la, pudieron tener la, la, la oportunidad de recibir virtual. O sea, sí pudieron recibir, pero o sea, es muy duro, y muy difícil porque la verdad los profesores no se conectan. A veces lo que ponían eran videos para que ellos vieran. ¿Cuál institución cree usted debería de proporcionar dispositivos para que los estudiantes y las estudiantes tengan una buena conexión? Sí, Para mí no hay como una computadora, verdad, que no todos la tienen. Muchos son por medio de teléfonos. ¿Y cuál entidad cree usted del país que debería hacerse cargo un poco de eso? Eh, el mismo MEP. Ya yo pienso que el MEP es el que debería de preocuparse, ¿verdad? Yo siento que el ICE debería de, de, de, de, de nuestro país, de debería ser el que nos apoye en esa, en esa situación. Reacciones, eh, doña Pilar, y reacciones también Vanessa. El, el, el, el, el MEP dice la mayoría, contenido la mayoría que dice el MEP debería Ajá. ser el, el responsable, un poco el lo que plantea de la política lo que dice... pública. Sí, uh -huh. pero pero tenemos un MEP. Ok, tenemos un Ministerio de Educación Pública, Laura y doña Vanessa, que tiene 1.200.000 alumnos, 5.000 y resto de instituciones, 90.000 empleados y no puede tirar una planilla. Laura, no puede tirar una planilla y por eso es que le pasa que a veces hay sobrepagos a los educadores o a educadores que no les llega el salario porque el Mep no es capaz de tirar una planilla. Entonces, ¿cómo pretendemos un MEP? ¿Cómo le damos al MEP? Más bien es las herramientas para que pueda modificar la calidad de la educación. Para lograr la conectividad, accesibilidad y bueno, la calidad de la, la educación. Calidad, ¿Qué les estamos y enseñando? De Antes de venir acá, yo entrevisté a, varias, a varios eh, profesores. Bueno, yo tengo una hermana que es eh, que un ya educador, se pensionó, docente. mi hermana Susana, que ha sido directora en dos colegios privados. ¿okay? Entonces, los profesores... Donde la realidad es diferentísima. Ah, totalmente. Pero esta profesora, que sí si es de escuela, de colegio público, nocturno además, me decía, mire Pilar, el 40% del trabajo que nosotros tenemos que hacer es administrativo. Entonces, solo les queda el 60% para enseñar. Ok, ¿qué otra cosa me dice? Los programas no han sido actualizados desde hace años. ¿Qué otra cosa me dijo? Nos obligan a calificar habilidades, pero nosotros enseñamos memoria. Así Solo es. memoria, usted aprende lo que tiene que aprender para pasar el examen No le enseñan a pensar, no le enseñan a, a criticar, realizar. no le enseñan a cuestionar Así No le enseñan es. a decir, bueno, ¿qué es lo que vamos a hacer? La cantidad de estudiantes por aula. Me dice, yo soy en un colegio nocturno y tengo entre 45 y 50 estudiantes por aula. Todavía. Todavía. A, pesar de a que tenemos alturas. Una, una disminución de la natalidad es, que, que okay. ya está impactando. Ponen a profesores, digamos, sin tomar en cuenta dónde viven. Entonces, si es de Cartago, uh, entonces la mandan a Pérez-Celedón. Si es de Pérez-Celedón, la mandan a la zona sur. Uh, ¿Por qué? Ese desarraigo también les cuesta mucho. No tenemos dinero para comprar los materiales. Dice, la pandemia lo que ha hecho es que hemos tapado con una curita. Una herida que está sangrante por todo lado. Es. Eso me dijeron a mí los educadores, ¿verdad? Entonces, inclusive, el mismo Estado de la Educación, esta frase me llamó a mí poderosamente la atención, doña Vanessa y doña Laura. Dice, es una, nosotros tenemos una evolución en la educación inadmisible, palabras textuales del Estado de la Educación, a la luz de la inversión pública que hace Costa Rica. Así es, así es. Inadmisible. ¿okay? Porque no es dinero, no es dinero. No es. Es, es política pública que piense en renovar eh, la educación, incluso por un tema muy sencillo, porque vamos hacia, Pero, nuevas, uh -huh. hacia nuevos trabajos. Eh, o sea, la misma tecnología hace que la, que la sociedad evolucione. Vamos hacia nuevos trabajos, hacia nuevos retos, y estamos llevando a nuestros estudiantes hacia ningún lado, porque ¿cómo, no ¿cómo, les estamos dando en, en exactamente este una educación. La misma que nos dieron a nosotros hace X años, no digamos cuántos. ¿Cuántos? Eh, eh, o sea, es exactamente, no los contenidos no han cambiado, no han cambiado. Cuando tenemos el reto de que hoy día no es memoria, sino habilidades lo que debemos enseñar. Okay, y ¿cómo, los, el, el, ¿cómo, el, el, ¿Cómo vamos el, a enseñar habilidades que no, sea, y no memoria? Tiene que meterse bueno, no solo dentro de memoria. los nuevos contenidos. Si sí, hoy ni siquiera estamos conectados. Pero doña Laura, la conexión es apenas... Eh, eh, es un efecto de Teniendo la pandemia recursos, digo, pero la educación no, no se va pero a quedar no es un efecto de la pandemia eh, no debió se va haberse a... hecho antes sí, señora, digo, ahora pero se está ver, viviendo. doña Laura yo la quiero intensidad. escuchar a usted preguntándome uh -huh. sobre esa calidad o lo que doña, uh -huh. doña Pilar está señalando porque usted me lleva a la conectividad pero la conectividad es un problema actual es de que la los pandemia los dos informes, tanto la conectividad sí, como la Educación pero la, la conectividad no se va a quedar como una alternativa fija. O sea, nosotros tenemos que volver a las aulas. Nosotros vamos a volver a las aulas. Y tal vez va a quedarse un, un mixto donde en algún momento tengamos eh, eh, el, el, el, tema, el tema... el uh -huh. El tema... Por, por, por, para rápido, ¿La post pandemia que volve, tenemos que volver a las aulas ustedes nada más se han pregado pero eh, las aulas hago, tampoco están conectadas le hago esta pregunta ¿cuánto nos queda? Para... nos sí. queda muy poquito yeah, okay. Okay, okay. nada más, ya... perdón uh -huh. nada más porque es algo importantísimo sí. doña Laura me lleva a la conectividad pero por ejemplo ¿Acaso se está controlando qué pasa con los muchachos que tienen eh, déficit atencional, que tienen problemas de, de, de, de educación y en la pantalla no se puede ver? ¿Quién está controlando eso? Absolutamente no, Pero nadie. no solo eso, Laura, imagínense que me estaban diciendo estos profesores que entrevisté que ahora el MEP les ordena una cosa que se llama estrategia de promoción. ¿Eso qué quiere decir? Uh -huh. Que si usted ha tenido un estudiante que todo el año no se ha conectado, no se ha querido conectar, no ha participado, usted está obligada a hacerle un examen. Y si ese muchacho pasa ese examen, entonces usted tiene que darle el grado por aprobado. Los estamos uh -huh. engañando, Laura. Nos estamos pues Los estamos engañando. Es una estafa. ¿Por qué? Porque yo le estoy diciendo a ese muchachito, de, a ese niño de quinto grado, que va a pasar a sexto grado y no sabe leer y escribir. ¿Eso no. ¿Cómo se llama? Y, y está llegando es a las estafa, universidades. Es un engaño. Yo soy profesora universitaria. A las universidades están llegando los muchachos sin leer, sin ¿Qué escribir propone? y sin razonar. Okay. ¿Qué ya, ¿qué para terminar, Exacto. digamos, el Partido Progreso Social Democrático y nuestro candidato Rodrigo Chávez está proponiendo enfocarse en la temática. ¿Okay? para llevar ciencia, uh -huh. tecnología, ingeniería y matemáticas. El ¿okay? STEM. Es el STEM, exactamente. STEM. Pero el mismo estado de la educación que dice, usted no puede tener un buen STEM si primero no ha desarrollado la, el español. Por que supuesto. el estudiante tenga la sí. capacidad de leer, de comprender, de, okay, no se puede hacer eso. Entonces, eso. La necesidad, la otra cosa que estamos diciendo es la necesidad de concentrarse en las habilidades. Verdad. ahora las habilidades van a crecer, la necesidad de habilidades va a crecer un 55%, ¿okay? en el tanto las habilidades físicas y básicas más bien van a decrecer, o sea que los estudiantes del futuro y del presente van a tener que tener esas habilidades, Ok. también hay que empezar Laura por, imagínense que los programas de educación, de formación de maestros, profesores, etcétera, no se han actualizado en los últimos 10 años, ¿Qué Ajá. pasa? Entonces, sí. nuestros nuevos profesores y nuestras nuevas maestras no saben, no, no están digitalizados. No. Los nuevos, los que están ahorita estudiando. Entonces, Con hay que digitalizar De las carencias encontradas por el Estado de la, de, la, de la educación, perdón. Y, obviamente, nosotros estamos proponiendo también énfasis en edados tempranos y, básicamente, tenemos que explorar, doña Vanessa, si usted va a llegar a la Asamblea Legislativa, los enjambres satelitales y olvidarnos Ajá. de la fibra óptica por el momento. Es que esa es la manera tenemos, de hacerlo. Tenemos rápido, que llegar a, a tener no espectro sí, para claro. el desarrollo yo, de, de, de Quiero decir, de, de, tal cual está, de, ellos solo pueden contratar con, las no op, cierto, con, op, Laura, con Laura, los operadores. Con los operadores que hay en este momento. que no tenemos más tiempo Les impide. Porque, porque pero no, no es así, Yo quisiera, como no que. Vamos a ver, doña Pilar, eh, sí, del Partido Progreso Social Democrático. Sí. Me gustaría saber, en torno al tema, ya usted planteó algunas cosas interesantes. Sí. O sea, estamos en este momento, y lo han planteado también aquí académicos de la Universidad de Costa Rica en una crisis eh, muy intensa, muy fuerte, que obliga casi que a replantear todo el sistema educativo. Así Pero, es. bueno, básicamente lo que se está planteando es, regresemos a las aulas, aquí no ha pasado nada, todo sigue igual. No, no, eso es todo nada, lo, que está, eso es lo que se está planteando. Digamos, en el sentido, no, me refiero en el sentido de que eso es lo que se está planteando en este momento, ¿Qué plantearía usted, eh, doña Pilar, eh, como diputada, como propuesta, en cuanto al tema de conectividad, accesibilidad y en cuanto a ese cambio que, se, que aflora, bueno, que se requiere para um, generar esas dinámicas diferentes de, educativas que no tenemos en este momento. ¿En cuanto a la conectividad? Porque me gustaría ver la, si hay diferencias uh -huh. entre ustedes okay. o si hay coincidencias. Sí. Ok, en cuanto a la conectividad, nosotros estamos apostándole el 100% a los enjambres satelitales, Laura. ¿Y quién Están. maneja eso? Hay dos, a, por el momento hay dos entidad? grandes operadores. Starlink, que es una empresa de Elon no, Musk. No, me refiero ah. a qué ministerio o entidad debe hacerlo. La Fonatel lo podría perfectamente contratar para, para, ¿verdad? Para, todo el, para todo el país. Es que eso... O sea, SUTEL. La SUTEL. Exacto, la Posicional, SUTEL. Okay. Uh -huh. Nosotros hemos calculado, pero eso habría que, que... Nunca se lo daría al MEP, nunca se lo daría al Misit. ¿Para qué? La estructura, la eh, infraestructura es un contrato. Es usted tiene el acceso a los satélites y usted conecta a Costa Rica de costa a costa y de frontera a frontera. Uh -huh. Chao. O sea, y ya lo han probado. Es que no es, no es que... Los recursos no los dejaría ofreciendo. allí donde están. Por supuesto, pero entonces, en lugar de gastarnos toda la plata conectando con fibra óptica del siglo pasado usamos eso y eso más o menos puede costar 6 o 7 millones de dólares es lo que hemos calculado por año para todo Costa Rica entonces tecnologías totalmente probadas ya están en Chile ya están en Alaska ya están en muchos países de Europa ya ofrecen eso entonces no es que vamos a servir de conejillos un desarrollo de desarrollo 5G ¿Perdón? Fundamentadas en el desarrollo de 5G. Exactamente, pero es Ajá, que todavía o sea, nosotros estamos en proceso de recuperación bueno, de las frecuencias de 5G. Porque el ICE Pero ya el, el MISIN dijo: a Lice se le puede quitar porque no lo está utilizando no, no, como este, como lo contempla estos, la ley Estos últimos ocho años no lo han hecho. Okay, bueno, no, no, no es quitarse, la ¿verdad? Hacer... es El Estado es el que recupera las frecuencias Exacto. para poder usarlas en tecnología okay, Eso nuevas. en cuanto a conectividad y en uh -huh. cuanto al contenido, Laura. Hay que hacer una revolución educativa en este país. Hay que actualizar los contenidos y hay que actualizar a nuestros maestros y profesores. Hay que darle las herramientas, hay que darle la capacitación. Y ya no podemos seguir insistiendo en una educación memorística. No, ¿no? para nada. Porque esos muchachos. Se, como dicen los profesores, se la memorizan para el examen y después ¿qué? Bueno, es que no crearon piensan, las pruebas no de bachillerato, crearon no. las, las pruebas FARO y se no. convirtieron en un objetivo en sí mismo. Totalmente. El, eh, pruebas FARO las hicieron ahora el 9, o sea, están, en, estamos bueno, en ese se proceso verán los resultados y de las pruebas FARO revelarán muchas cosas interesantes. Uh -huh. Bueno, y siguen valiendo, uh -huh. el problema es que valen para la nota de los muchachos, puede mejorarla, pero va a seguir eh, van a seguir teniendo un valor dentro de la nota para ingresar a las universidades. Eh, Vanessa Castro, sus propuestas, porque el, ya casi uh, tenemos claro. que muy rápidamente, bueno... Eh, Usted se va... mantendría en su tele. <risa> <risa> <Sí>. <risa> eh, la, lástima que no tengamos tiempo para desarrollar eso. Uh -huh. Evidentemente el tema de educación tiene que pasar... O sea, no apoyaría eh, el proyecto la... de alfabetización digital. No, alfabetización digital no es necesario, se lo digo con toda propiedad profesional, uh -huh. no política. O sea, eh, en esto me juego mi, mi, mi, mi imagen profesional. Eh, eh, incluso, vamos a ver, la alfabetización digital hay... Eh, eh, con las herramientas que hoy día tenemos perfectamente podemos ir a, a desarrollar esto, no lo ha desarrollado el ministerio como se debe porque quiere alfabetización digital y llevarse los fondos a otro lado eh, rápidamente porque usted me hizo la pregunta, eh, el partido unidad social cristiana, nuestra candidata doña Linet Saborío es muy clara en que hay que gobernar y que es lo que ha faltado en los últimos tiempos, hay que gobernar y para gobernar hay que desarrollar rectorías en cada ministerio como corresponde, que es lo que también ha faltado muchísimo en, evidentemente en materia educativa hace falta pantalones y en aguas doña No doña Pilar no pantalones solo en y en, aguas. Sí, en totalmente. Eh, eh, y, do, y, y entonces doña Lineda ha propuesto estas rectorías fuertes, Bien. evidentemente tenemos que ir a cambiar la calidad el contenido, preparar a los eh, pedirles a los educadores un segundo aire, un esfuerzo adicional, Totalmente. preparar a los padres de familia, que, es, que les cayó una carga uh -huh. en materia de educación terrible y han tenido que quedarse en sus hogares viendo la educación de sus hijos. Padres eh, y madres. Tenemos uh -huh. que ir las madres, sobre todo, con una uh -huh. carga adicional. Eh, eh, y un 58% viendo, por ciento de los hogares dijeron, nosotros eh, eh, no tenemos capacidad, Laura, para ayudar a nuestros hijos, no, porque, de acuerdo con el informe no, de educación. Qué terrible, de de educación. No, por eso. qué terrible, tenemos que pensar no. en la deserción estudiantil, tenemos que, que pensar en que los muchachos se gradúen, porque si no se gradúan, no tienen las mismas condiciones para enfrentar la vida, tenemos que ir hacia una... Eh, la inclusión, el lesco, en, en, en lesco, la atención de los muchachos con capacidades especiales, sí, tanto también. los que tienen capacidades menores o, la, o los de alta capacidad, Bien, etcétera, sí. etcétera, etcétera. Todo suena muy bonito, pero pantalones y enaguas. Pantalones <risa> y enaguas. Muchísimas gracias a Pilar Cineros del Partido eh, social Progreso. Progreso Social Democrático y también a Vanessa Un Castro gusto. del Partido Unidad Social Cristiana. Tenemos más informaciones y tenemos también nuestra sección de, eh, de datos, eh, doble check. Lo vamos a ver a continuación de inmediato. El plan de gobierno del Partido Liberación Nacional presenta el derecho a la aportación regulada de armas como una manera de prevenir la violencia. Gran detalle, no hay sustento para tal afirmación. El Plan de Gobierno Liberacionista en Seguridad Ciudadana propone textualmente Avanzaremos en el tema del respeto al derecho de rango legal a la aportación de armas en forma regulada como una manera de prevenir la violencia y de proteger legítimamente la vida humana y los bienes personales. Durante la presentación del Plan de Gobierno, el exministro de Seguridad, Fernando Berrocal, hizo comentarios sobre la aportación de armas. Alberto Echeverría, él ha sido un defensor de algo que quiero que quede claro. Nosotros creemos en el derecho a la legítima defensa. Es tal el nivel de criminalidad que vamos a flexibilizar todos los mecanismos de registro de armas. Esa propuesta verde y blanca recibió críticas en la prensa y en redes sociales. El candidato presidencial, José María Figueres, publicó un mensaje en el que contradice su plan de gobierno. Siempre he pensado que tener armas en la casa no resuelve el problema, como lo dije en un tuit del 2017, y lo comprueban muchos estudios. Sigo pensando que esa es la realidad. Entonces, ¿cuál es la relación entre las armas y la seguridad o la inseguridad? La Organización de Naciones Unidas, la ONU, ha señalado que las armas de fuego son... Habilitadores cruciales de altos niveles de homicidio. Así lo afirma el Informe Mundial sobre el Homicidio del 2019 de la Oficina sobre Drogas y Crimen de la ONU. Ese reporte señaló que existe una correlación entre la tasa de homicidios y la posesión civil de armas de fuego. Eso sí, advirtió que esa relación puede pasar a segundo plano cuando se toman en cuenta otros factores como la desigualdad de ingresos en una sociedad. Este dato es importante. Siete de cada diez homicidios en Costa Rica el año pasado involucraron un arma de fuego. Además, el organismo de investigación judicial vincula la mayoría de homicidios dolosos que se dieron en el 2020 con el tráfico de drogas. Le preguntamos a la campaña del PLN cómo el avance en el derecho a la aportación de armas ayudaría a solucionar ese problema. El partido omitió responder a esa pregunta. Una vocera nos dio un mensaje actualizado que refuta de nuevo al plan de gobierno. El PLN afirmó que no cambiarán las regulaciones impuestas en la Ley de Armas y Explosivos. Eso contradice el ofrecimiento del exministro Berrocal cuando presentó el plan de gobierno. Entonces, ¿Cómo se puede reducir la violencia? La reducción de las brechas de ingresos y la disminución de la disponibilidad de armas puede tener efectos positivos según la ONU. Aún así, esa institución advierte que combatir la impunidad, mejorar el Estado de Derecho y la gobernanza e invertir en educación es la única manera de generar un cambio a largo plazo. Las armas pueden hacer mucha bulla en una campaña política, pero no hay sustento para prometerlas como una solución a la violencia. Gracias a nuestros compañeros, colegas de Doble Check y ahora tenemos nuestra otra sección detrás del dato. Eh, está fundamentada esta, esta presentación que vamos a hacer, este, esta información sobre datos de la encuesta del Centro de Investigación en Estudios Políticos CIEP y tiene que ver con que, bueno, los costarricenses saben o no saben por quién votar a estas alturas. Veremos a continuación. Mi confusión de cara a febrero próximo se debe principalmente a tres razones. La primera es que veo una gran dispersión de la oferta electoral. Tenemos muchísimos partidos con diferentes candidatos, pero en realidad se debe más que todo a partidos franquicias, sin gran estructura, eh, sin grandes bases o proyectos país sólidos. Bueno, realmente no sé por quién votar, precisamente porque no le encuentro ahorita a nadie, digamos, algo que yo diga bueno, me, me siento como representada por este partido o por esta persona. Nos hemos quedado sin recursos y nos hemos dado cuenta que por medio de un convenio vendieron el mar y empobrecieron a toda la costa. Veo un resurgimiento de figuras tradicionales, un tanto añejas, que creo que no pueden responder a los retos que tenemos como sociedad en este momento. Para mí, realmente sería más importante que votáramos también por una mejor asamblea, pero por el momento, para presidencia, no tengo nadie por quien votar. Todos son las mismas ideas, como por ejemplo, más policías y más cárceles que se está hablando ahora, más gastos, y, y, y, y en vez de preguntarnos qué está pasando con la sociedad costarricense, bueno, se mantiene esa incertidumbre entre las personas votantes, como reveló la encuesta del Centro de Investigación de Estudios Políticos de la Universidad de Costa Rica y en nuestra sección detrás del dato. Hasta aquí Costa Rica en Juego. Muchísimas gracias por su atención. Manténgase con Canal 15. Buenas noches.